Hola, buenos días. Aquí estamos con el hermano Alex Pérez. Alex Pérez. Bueno, él tiene un testimonio grandioso, porque en verdad, como estamos conversando fuera de cámara, el poder existe en lo imaginable, ¿no? Por eso siempre hay que no rendirse, sino decir, yo puedo, yo lo hago También. y lo voy a lograr, ¿no? Y aquí tenemos el hermanito, él es un... Eh, un hermanito que eh, prácticamente vivía en un mundo oscuro como él mismo me lo dijo fuera de cámara me estaba suicidando no pues así es el engaño a veces de la parte oscura de la parte mala que quiere que los hijos del creador no sean felices pero llega el momento en que encontramos ese camino de luz hermanito y cuéntenos cómo fue su experiencia hermosa mi experiencia fue algo increíble, a veces me, me siento irreconocible, no sé quién soy, no sé quién, a dónde voy, pero con la guía de Cristo creo que estaré en donde Él me ubique, porque francamente estuve perdido durante 40 años, de los cuales no pude ni respirar, estaba que me moría y gracias a Dios no sé cómo llegué a este lugar, y aconteció, aquí estoy, para contarlo y seguirlo contando.